¿Quién soy cuando no estoy? ¿Quién soy cuando no estoy? Ni en el pensamiento, ni en la acción Dejo de ser el centro de la emoción Ego angustiado con soledad de soledad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 Sabes dónde estoy, sabes dónde estoy ¿Quién soy cuando me voy? ¿Quién soy cuando me voy? Intentando no olvidar dónde estoy ¿Quién soy sin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 me doy, ¿quién soy si no me doy, si no me doy? ¿Quién soy cuando me doy, quién soy si no me doy, si